A todos, amigos de YouTube, hoy te voy a enseñar cómo hacer una rutina que suene en un dispositivo diferente a tu habitación. Por ejemplo, quieres hacer una rutina y ambos Google Home están en diferentes cuartos, cómo hacer que no suene en la que está en tu habitación, sino en la que está en otra habitación. Hoy te voy a enseñar cómo hacer eso. Continuando con el video, vamos a ir a nuestra aplicación, que sea, vamos a ir a nuestra aplicación, sea Google Home o Google Assistant, lo que tenemos que entrar es a la rutina, en este caso voy a hacerlo con Google Home, que es la aplicación más común que tienen todos los usuarios, entonces, luego que estamos en el apartado rutina, le damos, Aquí que vamos a crear la rutina que suene en un dispositivo que esté diferente a nuestro cuarto. Vamos a poner que diga la hora, vamos a poner que diga el clima, lo que queramos. Si tenemos Google Home en diferentes habitaciones, podemos utilizarlo con una aplicación. Siempre y cuando que estén configurados con estos correos. Entonces le damos a la opción de más. Luego que estamos en este apartado. Vamos a seleccionar qué rutina queremos que se efectúe, si es una por voz, si pongo una palabra y cuando digo esa palabra se ejecuta, o por el tiempo, cuando el sol se vaya o cuando una alarma eh, se desactive. En este caso, no importa cómo lo hagan, voy a poner por el tiempo, voy a poner que dé la hora, aquel dispositivo que está diferente a mi cuarto pero como vieron lo no tengo los dos dispositivos en mi misma habitación pero es por el ejemplo del video entonces vamos a poner que ese dispositivo diga las 3 de la tarde que diga esa hora cuando eso se va a repetir tienen que tener en cuenta los días que quieren que eso se repita tener la hora de su país en mi caso América Santo Domingo es la hora de mi país entonces me pide que se puse en amarillo un comando de voz como esto es un vídeo para youtube vamos a ponerle como ejemplo youtube pero eso es el comando de voz que cuando yo menciona la palabra youtube va a ser determinada función con esa condición la condición es la palabra y la función será la que yo le aplicaré ahora que de la hora entonces aquí abajo en la opción es donde vamos a aplicar la hora podemos utilizar cada una de estas cosas que tenemos aquí pero voy a utilizar el primero para que me diga el tiempo tell me the time entonces me va a decir el tiempo pero cuál de los dos dispositivos va a decir el tiempo por defecto lo dirá el dispositivo google home más grande no el google home mini que vieron ustedes entonces le doy donde dice camilo speaker y aquí están los diferentes dispositivos que yo tengo y vamos a hacer clip donde dice Charisa Camilo Speaker, que es el Google Home Mini. Entonces, luego que tienen esa, eso marcado, le dan a Save, a guardar. Y vemos ahora que dice Device for Audio. Aquí saldrá el audio de esa rutina, no en mi Google Home que tengo en mi cuarto que está establecido a este teléfono sino en la otra bocina entonces le damos a guardar y listo con esto ya acaba de funcionar